Ayer ya se lo avanzábamos, los ladrones han vuelto a hacer de las suyas en el municipio de Anguita. De madrugada han metido el miedo en el cuerpo a unos vecinos que se plantean incluso hacer patrullas vecinales como sus vecinos de Alcolea del Pinar. No se pierdan las imágenes que hemos conseguido gracias a la colaboración de nuestro compañero Oscar Gil. Por esta ventana entraron a este supermercado de Anguita los ladrones esta madrugada, una de las visitas tras forzar los hierros que hicieron a este municipio donde han campado a sus anchas sin que nadie les viera. Tras el supermercado han acudido al teleclub donde tras entrar por la puerta trasera han reventado la máquina tragaperras y se han llevado monedas de la caja y tabaco. ...tras eso sí entretenerse comiendo pipas y cacahuetes... ...cuyos restos han dejado en el bar... ...al otro bar del pueblo también han ido... ...para llevarse botellas de alcohol... ...y han intentado entrar en el banco sin conseguirlo... ...han entrado en la casa que hay justo encima del banco... ...con sus dueños dentro... Dos personas mayores que afortunadamente no se han dado cuenta. Esta visita anguita de los amantes de lo ajeno les deja el miedo en el cuerpo a unos vecinos que se plantean hacer patrullas vecinales como los vecinos de Alcolea del Pinar, quienes han sufrido hasta ocho robos en los últimos tiempos. La última vez se llevaron el gasoil de la iglesia, pero también han entrado en casas con sus vecinos dentro. Un caso más que se suma a la inseguridad que sufren los habitantes de esta zona de la provincia de Guadalajara, cuya seguridad depende de los escasos guardias civiles del cuartel de Torremocha. Este es uno de los motivos que llevará el próximo 8 de diciembre a los vecinos de Alcolea y alrededores a convocar una concentración exigiendo más seguridad en sus pueblos.